Que por órdenes de Danilo Medina y de ese grupo que gobernó. Iba a ser un expediente calimocho, débil. Eh, y cuando usted vio desde un principio. Que de. 16 obras que hizo Odebrecht aquí. Oigan esto señores. De 16 obras que hizo Odebrecht. La mayoría la hicieron en los gobiernos del PLD porque solamente tres obras hicieron en el gobierno de Hipólito Mejía, 13 la hicieron en los gobiernos del PLD. Y entonces resulta que de PRM, antiguo PRD, que conocieron el 7% de los préstamos y de las aprobaciones de esas obras. Y los peledeístas Reinaldo Pare, que ni siquiera lo molestaron nunca, conoció el 80%. Oye, esto es una vagabundería de país. Esto es una, yo, yo lo he dicho siempre, y la gente a veces dice, pero ¿y qué es lo que Omar tanto habla de que este país es una caricatura? Es que esto es una caricatura de país. Es que esto está lleno de sinvergüenza. Es más, yo me voy a incluir yo. Nosotros somos una partida de sinvergüenza. Yo me estoy incluyendo yo. Porque lo que sucede en este país nada más sucede en un país de sinvergüenza. O resulta que en todas partes ha metido gente preso por el caso de Ode... En Panamá hay un presidente preso. En Perú hay como tres presidentes. En Brasil hay muchísima gente preso por el caso de Bres, eh, En todos los países. Hoy en República Dominicana no. Esa gente no, oye, pero es una, una vagabundería. Oye, nosotros, nosotros somos una vergüenza. Nosotros somos una vergüenza. Y usted ve en esta gente. Con todos estos títulos. Don fulanito. El licenciado que es yo qué. El senador que es yo qué. El ministro que es yo qué. Una partida de sinvergüenza. De todos los partidos políticos. Son cómplices todos. Y se burlan de este pueblo. Y se burlan de este pueblo. Una ensarta de delincuentes. Míralo ahí. Delaciones premiadas de Odebrecht. Que permitieron condena a otros países No tendrían validez Oigan eso señor. En otros países tuvieron, tuvieron este, validez Menos en República Dominicana Pero eso no, eso no lo es todo señora, Señores oigan esto Resulta Que esto va, quedar, esto va a quedar para la historia Nosotros vamos a quedar manchado y marcado La misma empresa fue la que dijo Que dio 92 millones de dólares en soborno y resulta que no va a haber nadie condenado. La empresa fue que dijo, ellos mismos fue que dijeron, si nosotros dimos 82 millones, entonces resulta que no va a haber nadie preso por eso. Este es un país de sinvergüenza. Este es un país de sinvergüenza y de bandido. Oigan, escriban que eso es así. Porque eso no hay forma. Oigan, Rondón sigue como representante comercial de Odebrecht. Y, y dice nadie puede decir que los tu, tu país es una porquería de país Y ustedes ven estos carajos hablando Y la gente le pone asunto a estos carajos Una partida de sinvergüenza de, de, de, de, de estos partidos que han gobernado este país Un grupo de sinvergüenza y ladrones Con una maldita justicia que no sirve Naturalmente sacando Y, y estoy de acuerdo con Jorge Subero y Isa ese Wilson Camacho del PECA ha querido, ha hecho un esfuerzo, ha querido. Pero señores, que lo, que lo que empezó mal, vas a terminar mal. Eso desde que empezó se sabía que era una componenda. Miren esa cámara de cuenta que se va. Una partida sin sinvergüenza, que yo lo dije desde un principio, de ese Hugo Álvarez Pérez. Un delincuente que lo votaron de FICA en la vega. En el gobierno de José Blanco, porque era un corrupto, y miren ahí cómo termina, y eso no le va a pasar nada, porque este es el país de la impunidad, de la corrupción y la impunidad. Aquí esos corruptos, lo que ustedes pueden robar es un racismo es plátano, porque lo matan por... y por un celular. Un infeliz de esos de los barrios, y... y lo matan. Ahora un maldito ladrón de esos de saco y cobata, se roban millones, no le pasa nada, porque este país es una porquería de país. Róbese un salami para que usted vea. Pero róbese millones. Y haga todo tipo. Mira el, el caso de los artistas. Que, que, que chapulinada. Un si sí, una Uyami se la pusieron. Claro que sí. Una maldita. Bueno, un país de malditos ladrones. Y ustedes son malditos ladrones. Hablándole a uno. Y la gente lo escucha. Esos malditos ladrones. De todos los partidos ¿eh? De todos los partidos Ese grupo de delincuentes Que han saqueado este país Y lo tienen endeudado este país Y se burlan de este país Mira ahora esto de Odebrecht 92 millones Para que esa empresa Si una obra costaba Oigan bien esto 100 millones la pusieran 500 millones Oigan esto Si una obra costaba mil millones La ponían mil. Y ellos sobornaron con 92. Dicen ellos que los sobornos fueron más. Nada, y eso se va a quedar así. Los ladrones que, se, que cogieron esos cuartos, eh, legisladores, ministros, eso se van a quedar igualitos. Esos malditos ladrones son honorables aquí en este país. Ese grupo de ladrones son honorables. Ahora róbese un aguacate, róbese una uyama, róbese un salami para que usted vea. O un celular, entonces esos eso ladroncitos de los barrios Cuando ven eso, que aquel ladrón se roba miles de millones Y es un honorable, y, y siendo ladrón, es senador, es diputado, es ministro Él va a decir, coño, pues yo tengo que robar también Mira, mira ese, ve, véame en ese Pero es una cosa increíble, es una vergüenza Mira el de la Uyama ahí, pero que acabo yo de decir Que lo que usted no se puede robar es una Uyama y sé de un barrio de eso. Pero un delincuente de eso se roba miles de millones y no le pasa nada. Y estos ladrones burlándose de uno. Yo no sé hasta cuándo este país va a estar así. Pero la verdad es que esto, esto es una pena y vergüenza. Miren, El este. Ve, un guineo Mírenlo ahí. Lo que yo le, y le dieron gol, golpe. Y le tiran fotos. Y le tiran fotos y lo publican y se burlan. Yo no sé hasta cuándo este pueblo no va a estar así y no va a ser conciencia. Miren otra cosa, le voy a leer esto para que ustedes vean por qué este programa. La gente lo respeta. Eh, yo dije ayer de la iglesia católica y de un grupo de que la iglesia mandó a votar. Miren esto que escribió Miguel Guerrero. No me llamen ahora para leerle esto. Sobre lo mismo que yo decía ayer. Él lo escribió hoy. De Juan Bosch. La iglesia católica llamó a votar en contra de Juan Bosch. Oigan en ese sentido. Y Juan Bosch ganó las elecciones. Bueno, Danilo Medina sacó más votos. Que es el único, el único candidato que ha sacado más votos. En unas elecciones. Que Juan Bosch. En este país fue Danilo Medina Oiga, saliendo del Trujillismo Ustedes van a escuchar esto ve, ve, Vean esto para que ustedes vean eh, Lo que yo decía ayer Que estos políticos también Son una partida de sinvergüenza Y que cambian de posición Y que le tienen que miedo a la iglesia católica Con la vaina del aborto Y le quedan más al pueblo Luis Abinader decía una cosa y bueno, Vos y la Iglesia, mírenlo aquí, el, el, el, el, el, el, el, el, mírenlo ahí, yo le voy a leer el artículo, mírenlo ahí, Vos y la Iglesia, mírenlo ahí, Miguel Guerrero, mírenlo ahí, ¿lo están viendo? Vos y la Iglesia, miren lo que dice él, las relaciones de Vos con la Iglesia Católica fueron desde un principio muy difíciles, eh, y siguieron siéndolo hasta el final de sus días. no hubo ninguna de las partes esfuerzo serio para superar la diferencia y era poco probable que tal posibilidad existiera por lo menos en la época previa a su presidencia y durante los siete meses en la que la ejerció a los obispos les molestaba que en su charla a la masa más pobre donde radicaba su poder su verdadera